En este caso la, el desarrollo de un museo interactivo eh, en el marco de un acuerdo entre la CAFEC y la universidad eh, digamos, son aportes significativos a elementos que intentan divulgar digamos, la ciencia y la tecnología hacia la población para que esta población se apropie, conozca y visualice digamos, cómo el desarrollo de un país empieza y empieza justamente en bueno, la sensibilización, en el caso de la universidad también, en el sentido de que esta población detecte e identifique en las carreras que ofrece la universidad eh, como un futuro para, para nuestra población, eh, orgulloso de ser parte también de, de, este otro, de esta otra dimensión que tiene que ver con, con la divulgación de las ciencias. CAFE tiene un ámbito de, de una región muy amplia que abarca ocho departamentos y en esa idea de llevar el conocimiento científico nosotros intentamos trasladarlo a este eh, museo que teníamos fijo y la verdad que no, si bien tuvimos excelentes resultados en lo que sea convocatoria de gente, de chicos, pero tuvimos malos resultados en cuanto a que se nos, se nos rompían muchas veces los, los módulos, ¿no es cierto? Entonces de ahí surge esa idea, esta idea que hoy la, la vemos realmente que se concreta, eh, de hacer un museo interactivo móvil, ¿no? El desafío ahora es ver que realmente lo podamos trasladar a toda la región de Salto Grande y que podamos divulgar el conocimiento que implica muchos de estos módulos que estamos viendo acá dentro en, en la universidad. ¿no? Con este resultado de lo que hemos hecho durante todos estos años, no es el primer museo que hacemos para afuera. El museo empezó... Eh, itinerante, eh, empezó en la calle, en una plaza, en la Plaza de Mayo, en Paraná, y después recorrió durante muchos años la provincia en lo que fuese. Se deterioraba y nos llevaba un tiempo enorme acondicionar las cosas, subirlas, bajarlas, etc. Bueno, con este tipo de, de propuesta creo que es más accesible, se puede llegar a lugares más remotos, a lugares más pequeños, se puede ir a escuelas rurales, por ejemplo, que es una, es una, una cosa muy necesaria, y, y de esta forma entonces democratizamos el conocimiento, o sea, es, es, es para todos. Es otro estadio, otro nivel de, de, de, de, que se logra con esa idea del de museo que se va a donde no hay otro, o va a la calle, o va a las escuelas, eh, va a cualquier lugar de la provincia donde nunca va a poder haber otro. Eh, se le acerca al chico, a la gente, el museo ya que ellos no pueden venir acá. Una buena noticia es que eh, de repente hayamos podido terminar esta construcción, de este museo itinerante que nos pidiera la CAFE. Y bueno, poniéndonos en sintonía las dos instituciones, creo que se pueden lograr cosas interesantes, como esta por ejemplo, que yo creo que propicia a la democratización del conocimiento, que es un poco una, una carencia, es algo que, que, que la sociedad está pidiendo, ¿no? en, en el sentido de no, que no, no solamente en el tema de la educación formal, sino también en esto que es la educación no formal. Eh, la idea principal es llegar a todos los colegios, todos los niños, todos los barrios, para que tengan la, la idea de lo que es esto, ¿no? Esto ha sido construido totalmente aquí, así que agradecemos a todo el personal científico, a los directores de, del museo, al personal docente de la Facultad de Ingeniería que ha diseñado y construido este equipamiento que está a disposición ahora de, la, de toda la población. La Universidad Pública, la Universidad Entre Ríos, creo que ha dado una muy buena imagen y un, y un ejemplo bastante interesante. Ejemplo que hoy en día lo sigue, por ejemplo, la CAFE. ¿no? Esta es una manera de, de mostrarle a la gente cómo dos organismos que se pueden poner en, en contacto y coordinar esfuerzo pueden lograr algo que para la provincia sea muy importante.